Buen día, bienvenidos a una nueva edición de al día, el informativo de la televisión universitaria. Estamos arrancando una nueva jornada, aquí con muchos temas para compartir, camino a los 50 años, el cincuentenario de la Universidad Nacional de Misiones que se recuerda el 16 de abril, ya falta muy poquito, vamos a tener un acto central el día 12 y muchas actividades en torno a este aniversario tan importante para la institución educativa. Y bueno, con respecto a eso vamos a ir charlando sobre las distintas actividades, actividades que ya se hicieron, eh, así que bueno, vamos a hablar un poco sobre ese tema. También para el día de hoy tenemos preparada una entrevista con un ex combatiente graduado de la Universidad Nacional de Misiones, eh, que estuvo allí en, en el frente de lucha eh, en ese combate del 2 de abril de 1982, que ha marcado la historia eh, argentina. Y también otros temas que vamos a ir teniendo, por ejemplo, la presentación de la nueva revista Nexo Universitario, que es la revista eh, donde trabaja todo el equipo de prensa y comunicación de la Universidad Nacional de Misiones. Y eh, Vamos a estar charlando con la licenciada Ana Victoria Espinosa sobre eh, cómo se ha construido este nuevo número, el número 18, que lo podés conseguir, eh, el ejemplar con el diario Primera Edición, así que bueno, estamos eh, publicando en esta semana este nuevo número, que también gira en torno al cincuentenario de la Universidad Nacional de Misiones. Todo esto preparado para hoy, así que hacemos una pequeña pausa y regresamos con el desarrollo de los temas. Estamos de nuevo aquí en el informativo al día. Continuamos segundo bloque y vamos a tratar acerca del tema Malvinas. Eh, a 40 años, eh, 41 años del combate y eh, en este marco de 40 años de democracia que está cumpliendo eh, eh, nuestro país Queremos entrevistarlo en esta oportunidad a Ramón Elías Mango, él es graduado de la Universidad Nacional de Misiones eh, y eh, ha tenido su participación en este combate de, que se inició el 2 de abril de 1982 y bueno queremos eh, conocerlo un poquito más conocer su experiencia eh, que nos cuente la actualidad también eh, cómo se encuentra hoy el tema de la soberanía sobre Malvinas así que es un tema eh, muy interesante y obviamente que ha marcado la historia argentina como decíamos en el inicio buen día cómo Hola, estás buenos días gracias por la invitación bueno gracias también por tu tiempo y por venir hasta acá por favor acá. bueno eh, la experiencia, primero, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fuiste convocado para, para llegar hasta, hasta la lucha? ¿no? Bueno, yo era un estudiante de la Facultad de Ingeniería de Química, que ya había cumplido con el servicio militar obligatorio un año antes. Salí, estaba volviendo a, a cursar las materias normales y me convocaron. Bueno, <coughs> sin duda me presenté y participé en en el viaje y luego en Malvinas, uh -huh. en una unidad que estaba con asiento en Pasos Libres, el Grupo de 3, en el cual había hecho el Servicio Militar, obligatorio en aquella época. claro La famosa Colimba. Exactamente, la Colimba, <risa> Bien. pero con mucha instrucción y mucho ejercicio y mucho práctica de tiro, etcétera, uh -huh. etcétera. Bueno, sabemos que la Guerra de Malvinas eh, no estuvo preparada. Los, los chicos, que ustedes en ese momento, los jóvenes, que fueron al frente de batalla, no estaban preparados. Eh. Lo que estuvo preparado fue la toma sí. inicial, eso sí estuvo bien planificado. El resto fue una improvisación constante porque había una hipótesis equivocada en la cual decía que los ingleses no iban, a, no iban a venir. Y por eso entonces no se previó la defensa concretamente, ...y bueno, hoy se sabe que eso fue una operación... ...después de la desclasificación de documentos secretos... En, ...en los últimos días de Obama, de la CIA... Eh, ...fue una operación entre en Inglaterra... Es, ...específicamente con la CIA y, otros, y Estados Unidos... ...para forzar a la situación de un conflicto... ...y recuperar el, el gobierno que estaba decayendo... Uh -huh. ...en ese momento con la primera ministra de Londres... ...Margaret Thatcher... Claro. ...bueno y acá la realidad en la Argentina... ...la, la dictadura... ...la dictadura que estaba en absoluta decadencia... Sí. ...y aislada en el mundo... ...bueno... ...eso pretendió... ...obtener un oxígeno... ...para sí. seguir un tiempo más... Uh -huh. ...lo cual no se dio obviamente... ...por este tema ¿no? ...por la... Eh, ...el resultado de la improvisación... De una causa noble, absolutamente noble y de un sentimiento, como es Malvina, en manos nefastas. ¿Qué actividad tuviste que hacer allá? ¿En qué sector te encontrabas? Cuando Simplemente fuiste? lo que me entrenaron en, cuando era soldado, como, como dije un año antes, el, el rol de combate fue la dirección de, de fuego de. de una batería y luego otra que se incorporó en la improvisación justamente a partir de mayo con los cañones pesados 155 milímetros que son los que se usan hoy en día y están en la guerra de ucrania los de 155 milímetros ese calibre que son está, está en, en la otan o en el mundo occidental está estandarizado las la dimensiones del otro lado del mundo e existen otros calibres que son difieren en pequeña unas pequeñas diferencias y son distintas, por supuesto, no, no, no son compatibles los de aquellos con los de este lado. Claro. Eso es histórico. Así que dirigí el fuego, eh, el jefe lo comandaba, mi, mi jefe era el general Martín Balza teniente coronel de esa época. Yo simplemente hice el trabajo con el cual me entrenaba. Sí, gracias a eso tuve un reconocimiento del enemigo por el, la eficacia en algunos puntos específicos, sobre todo en el mar, en los, en los primeros disparos al mar con los cañones pesados, uh -huh. en toda la técnica que le, le, de, le debo a la, a la facultad, a la a física y matemática del primer año en la facultad de ingeniería, en la cual fui alumno y de la cual soy graduado, más los conocimientos específicos que me dieron en la formación militar. Eso permitió un alto grado de... ...eficacia, reconocido por el enemigo inclusive. ¿Y cómo lo, lo, vivi lo viviste personalmente y lo vivieron en ese momento eh, vos y tus compañeros... o lo, ...los que estaban ahí en el lugar? Eh, ¿Qué idea se tenía de todo eso, más allá de la improvisación de la que estamos hablando? Digo, ¿qué, ¿Cómo se, se veía? ¿Qué visión se tenía? Bueno, de ese en, en ese momento, sin duda que eso tuvo un apoyo en, impresionante de todo el pueblo argentino... Es una, una vieja aspiración sí. que se generó y se cultivó durante generaciones. Uh -huh. Los jóvenes queríamos participar, por supuesto, sí. sin duda. Eh, mi padre me dijo bien claro, él tenía una, una visión un poco más realista. Me dijo, van a venir y van a venir con todo. Gracias a que ellos habían, y mi abuelo, habían trabajado con los ingleses eh, en el ferrocarril... Eh, que era inglés en, en este país, uh -huh. en, a, hasta hace unas décadas después del siglo XX. Claro. Y bueno, nosotros estuvimos charlando previamente, ¿no? en una, una entrevista previa, y vos me comentabas el, el tema de las nuevas generaciones, ¿no? que los jóvenes sí. tienen que eh, considerar esta soberanía, plantarse y defenderla. Exactamente. Yo quiero rescatar algo que por ahí en los recuerdos se lo trata como algo anterior o viejo o que pasó claro. hace 40 años o hace en 1833. No, Malvina es presente y futuro. ¿Por qué? Por el potencial económico que tiene uh -huh. en los recursos naturales que en realidad tendríamos que llamarlos bienes propios, a los cuales hay que defenderlos. Uh -huh. Estos bienes propios son lo que hoy usamos, los minerales, los clásicos. Son cinco, para decirlo con, en, sen, en sencillez, cinco, con los dedos de la mano. ...minerales. Dentro de estos minerales está el oro, la plata, el cobre y los minerales clásicos... ...que en el fondo del mar, en el Atlántico Sur, hay 70 veces más... Uh -huh. ...que en las montañas de donde hoy sacamos todavía los minerales. Claro. Y acá dentro de los minerales están las tierras raras en particular... ...que son los lantáneos, que son 17 de las cuales 15 se utilizan. ¿Y en qué se utilizan? En los teléfonos, en las computadoras, en los láseres... ...y en la alta tecnología de la industria de misiles... Y de, y de armamentos de todo tipo que se usa hoy en día y tiene una demanda creciente exponencial. Claro. La inversión en la prospección y la búsqueda de tierras raras hoy es mayor que la búsqueda de oro en el planeta. Uh -huh. Todo el mundo conoce a la Barrigol o otras empresas canadienses que están acá en la Argentina inclusive, pero no conocen las que están buscando los lantáneos como material estratégico y China maneja ese negocio de tal manera que ella controla todavía hoy toda la producción o la mayor producción del mundo y tiene casi el monopolio. Por eso que los países, y ahora en este conflicto, en la cuarta revolución industrial en la que estamos viviendo, de la inteligencia artificial, la robótica y la internet de las cosas, más las impresiones 3D y 4D, la real realidad aumentada, en el conflicto que existe hoy, creciente, entre China y Estados Unidos, uh -huh. esto cobra una mayor importancia. Claro, Malvinas... Estos, estos, estos minerales. Claro, Malvinas es una plataforma para proyectarse hacia el Atlántico Sur. Exactamente, uh -huh. de los británicos. Claro, Esa es la eh, que Después tienen. tenemos la biodiversidad, uh -huh. que es otro tema muy importante y que genera dividendos espectaculares. Hay una sola compañía, que, que es una multinacional, que maneja la... El negocio en el mundo se llama Biomedical, o Way Control. El agua dulce, que las reservas de agua están en los glaciares de la Antártida, las mayores reservas de agua dulce, y la energía con el petróleo, uh -huh. más los alimentos como la pesca. Uh -huh. La pesca es todo un capítulo hoy en día porque hay un gran ruido de fondo, el otro día un, hubo un vuelo en donde la futura embajadora británica en Buenos Aires, que asume en septiembre oficialmente, participó en un vuelo, con, un vuelo para ver la zona donde está la pesca en el mar argentino frente al Golfo, sobre, más, más al sur de Bahía Blanca, digamos. Eh, los ingleses pretenden decir que la Argentina no cuida los recursos pesqueros que están en su zona de... ...a las 200 millas... Sí. ...en realidad la flota está... ...a las 201 millas o más... ...y por supuesto que a veces entran... ...seguro, es una manera de... ...hacer que ONG... ...marinas o de pesca internacionales ...solventada o... o impulsada por... ...por Gran Bretaña o por otros países... ...puedan tener el manejo... ...de esos recursos vitales... Uh -huh. ...los dos recursos... ...que hoy hacen a los nuevos ricos en América o en el mundo, a los kelpers, en Malvinas, es a través de la pesca y de la energía. Eso le da un ingreso per cápita espectacularmente alto a los kelpers. Claro, y son recursos que se están robando uh -huh. del mar argentino, del límite del mar argentino y de la zona donde ellos dan licencia de pesca a los barcos chinos, españoles eh, y de otros países. Uh -huh. Ramón Elías, te preguntaría muchísimo más, porque hay muchísimo para hablar, pero esta tarde eh, tenés una, una charla en la Facultad de Exactas, ¿no? Exactamente. Tengo una pequeña charla para los jóvenes en particular, uh -huh. en donde voy a explicarle el tema de los recursos y la cuestión geopolítica. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista geopolítico para Gran Bretaña, Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida para este siglo? A las 19.30 uh -huh. en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Bien, así que todos invitados para escuchar a, a un ex, ex combatiente. Yo creo que es una visión que no nos dan en la facultad cuando yo tenía esa edad y aún hoy sí. no se da porque nadie le habla de los lantáneos y para qué sirve y son súper importantes, claro. estratégicos y vitales hoy en día. Uh -huh. ni siquiera, ni si, apenas se nombra así un poquito, nomás estos son los lantáneos y está la tabla periódica acá y nada más. Uh -huh. Eh, bueno, y, y sobre todo la visión geopolítica en este mundo que está cambiando permanentemente, en donde la, los 500 años de dominio eh, europeo o, o occidental, si quiere se cambia hacia el Asia Pacífica. Uh -huh. ha finalizado, está finalizando este nuevo orden mundial bueno, eh, y, a, y, y naciendo un nuevo orden mundial. Bien. ¿Te por supuesto, con graves consecuencias. Fíjese, <risas> la guerra de Ucrania es un capítulo... Pero el conflicto de fondo es la, el conflicto económico, tecnológico, geopolítico y de todo tipo menos militar entre China y Estados Unidos. Bien. Esperemos que no ocurra, obviamente, porque eso sería una catástrofe. Muchas gracias por, por venir. Favor, por favor, le quiero tiempo. agradecer a la universidad por esta invitación, por la eh, educación de base que me dio como, como ingeniero químico, que me permitió bueno, hacer la cuestión de geopolítica, el año pasado, cuando visité Londres en visita privada, eh, y todavía tengo la invitación de, de otros colegas para disertar en la sí. Universidad de chile donde el señor Tesei, por ejemplo, lo hizo en el 2019, invitado por los veteranos de guerra. Eso me permitió eh, entender un poco más y profundizar un poco más la cuestión de los recursos naturales y de la geopolítica, sí. de, de la lucha permanente que hay, y que Malvinas es un lugar estratégico hoy, para hoy y para el futuro, Bien. de enormes recursos y que hará la diferencia entre si seremos república, uh -huh. eh, que podamos subsistir o desaparecer y fragmentarnos en distintos paisitos. Bien, gracias. Muy Ramón. amable, muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando con Ramón Elías Mango, excombatiente en Malvinas. Eh, agradecemos su presencia, por supuesto. Ya volvemos, hacemos una pequeña pausa. Bueno, estamos de regreso aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y vamos a compartir una serie de notas. Eh, en primer lugar, vamos a presentar una actividad que se estuvo realizando aquí en el campus de la Universidad Nacional de Misiones que tiene que ver con el cierre del mes de la mujer eh, que se ha recordado, bueno, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo y se estuvo haciendo a fines del mes de abril, eh, del mes de marzo, perdón, eh, un taller que se denominó Repensando Nuestro Lugar y entrevistamos a una serie de mujeres que estuvieron presentes allí. Celebro y felicito a la iniciativa de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de la Secretaría General Adjunta, Belén que está organizando y creo que es un debate que nos merecemos este, y que se va construyendo día a día, ¿no? con distintas temáticas, con expertos que vienen a hablar de distintos temas que se va de interés para, para todas las, nosotras. Hoy nos toca estar en gestión, pero tuvimos un recorrido de vida ...y en esta cuestión de la mujer fue un tema, ¿no? A mí, mi experiencia personal, a mí me marcó en varias, varios hechos, digamos... ...pero bueno, uno nunca baja los brazos y seguía luchando por los derechos... ...por la paridad, para la igualdad... ...creo que ese es un, un tema que vamos a seguir trabajando, ¿no? Eh, dentro de, de nuestra institución. Eh, nuestra organización tiene este, muchas más mujeres que varones pero cuando uno mira los datos estadísticos de los que estamos en gestión, siempre es minoritaria este, las mujeres, a pesar de que son mayoría mujeres. Incluso un dato interesante que estoy viendo, las ingresantes de este año, más del 60% son mujeres que acceden a la educación superior. Igual que la tasa de graduación, el 65% de, de, de graduados de la UNAM son mujeres. O sea que hay también una cuestión de, de asumir este, nuevos desafíos, de, de formarse, de de insertarse, porque la educación superior es uno de los principales caminos de ascendencia social y su formación profesional genera crecimiento y desarrollo en la comunidad. Hoy iniciamos la primera jornada, y digo primera porque va a ser la primera de muchos encuentros que vamos a hacer, repensando nuestro lugar, un espacio creado para nosotras, las mujeres, eh, es un momento para que compartamos experiencias para que aprendamos unas de otras y principalmente enfocados a las estudiantes para que las estudiantes puedan conocer a las profesionales en su área. Vienen eh, estudiantes de todas las unidades académicas ahora están llegando por ejemplo las chicas del dorado conjunto con sus profesoras de la escuela agrotécnica también de la escuela de enfermería y demás. Tenemos tres talleres, eh, le pusieron de título bajo la lupa de género, está muy lindo Además, eh, vamos a tratar temas como ciencia, política, educación y demás. Soy muy feliz, muy contenta y muy honrada de haber sido invitada a esta universidad, yo como egresada de una universidad pública, la verdad que siempre eh, levanto las banderas de, de la educación pública, eh, de caridad laica, científica, y poder participar hoy de esta, de esta primera jornada, de repensando nuestros lugares, eh, como estudiantes, como docentes, también no docentes, desde, desde la facultad, me parece, la verdad, súper importante dar este debate, empezar a, bueno, a, a ver qué es lo que nos sucede, cuál es nuestro rol también y cómo podemos aportar desde los distintos lugares, en mi caso desde la Cámara, pero por supuesto eh, el trabajo y el conocimiento que se produce en estas unidades académicas es fundamental para nuestro trabajo también, ¿no es cierto? Me ha gustado mucho la, la dinámica que se ha planteado al respecto de preguntas que hicieron los estudiantes previamente para poder llegar justamente a este día eh, y poder plantear a las personas que bueno, ellas consideran como... Eh, personas que pueden quizás darle alguna alguna respuesta en este sentido y, y obviamente desde mi rol en la Cámara es, es uno de los trabajos más importantes que hacemos, ¿no es cierto?, tener este diálogo. Sobre todo en una provincia como la nuestra, que tiene más de la mitad de su población joven. Así que el futuro y el presente de, de, los, de los profesionales y las profesionales que van a estar desarrollándose en nuestra provincia hasta acá. Yo creo que es todo parte de un proceso también, ¿no es cierto?, de construcción, que es lo que hablábamos hoy. Y por supuesto de entender que también las mujeres necesitamos y nos debemos salir de, del ámbito privado al cual estuvimos relegadas durante la historia de la humanidad para empezar a ocupar los roles que nos corresponden en la sociedad, digo, profesionalizarnos poder lograr carreras de grado de posgrado y desde allí también eh, aportar ese, esa cuestión diferencial que tenemos las mujeres que son parte propia de nuestra experiencia de lucha ¿no es cierto? Eh, que creo que es eh, el factor diferencial como te decía que suma cada vez más a las políticas públicas a las universidades digo, en, en todos los ámbitos de nuestra vida me plantearon también desde, desde las organizadoras de, del evento de poder hacer Personal, en los términos de poder contar cuál fue mi experiencia como estudiante universitaria, eh, por qué se plantea como digo, una experiencia diferente el de, el de ser una mujer atravesando, quizás en mi caso soy abogada, me especialicé en derecho penal, que es una de, de, de las ramas del derecho donde más se reproduce el sesgo patriarcal, ¿no es cierto? Y bueno, y también desde, desde ser mujer en el ámbito político, que es un ámbito que a las mujeres nos, nos ha costado y todavía nos cuesta permear, ¿no es cierto? Eh, así que sí, me sorprendió, por supuesto, pero creo que son preguntas comunes que nos hacemos todas en cierto momento de nuestra vida y que está bueno tener una persona que por ahí lo atravesó, lo está atravesando, que te lo pueda hablar eh, sin pelos en la lengua y desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista. Bueno, estamos viviendo eh, el cincuentenario de la Universidad Nacional de Misiones. Va a cumplir próximamente el 16 de abril 50 años esta institución educativa y en el marco de este aniversario hay diversas reflexiones, voces que se van sumando, eh, contando historias, eh, reflexionando acerca de la educación eh, gratuita y de calidad como ofrece la Universidad Nacional de Misiones. Y en este caso la entrevistamos a la profesora emérita. Ana Gorosito Kramer, que nos decía lo siguiente. Es paradójico porque en el momento en que se crea la Universidad de Misiones eh, correspondía al, al grupo de universidades que llamamos Proyecto Manrique que era descentralizar a las grandes universidades, sobre todo a la cantidad de estudiantes que se concentraban en los comedores universitarios, de esas grandes universidades tradicionales, efectos de desarmar su, entonces comprendida, peligrosidad. Pero fíjense lo que son las paradojas de la historia. Se crea la Universidad Nacional de Misiones con ese propósito, respondiendo a la intención de la población local, de los que han motivado la creación de la UNAM, y llegó a transformarse en esto que es lo contrario al proyecto autoritario llamado Proyecto Manrique. Se convirtió en un proyecto de liberación para una cantidad de jóvenes de todas las localidades, de más allá de la frontera, de otras provincias, inclusive del propio Buenos Aires, que vivieron acá y vienen y siguen viniendo a desarrollar sus inquietudes, su necesidad de formación, de encontrarse mejor en un espacio de trabajo nuevo. Quiero mencionar al pasar, si ustedes quieren, el caso, por ejemplo, de la carrera de Biología, que abrió un mercado internacional para nuestra muchachada, ciencias forestales. Ya ven que escapo el tema de antropología, pero quiero decirles que cuando yo llego acá en el año 77, Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones era el único faro que había quedado de ciencias sociales realmente de avanzada en un país que había sido eh, oscurecido por la nube de la dictadura de aquel tiempo entonces felices, celebrados 50 años, hemos recorrido un largo camino y queda todavía seguro un largo camino a recorrer esta vez con nuevas camadas de investigadores, de docentes de jóvenes con esperanzas bienvenidos a la tierra misionera Esta De manera compartíamos reflexiones, las voces de los diferentes miembros de la comunidad educativa que han formado parte eh, de la Universidad Nacional de Misiones y que siguen siendo parte y aportan con sus conocimientos, con sus saberes a esta casa de estudios superiores. Eh, vamos a compartir una pausa ahora en Al Día y ya seguimos con más aquí en El Informativo. Continuamos aquí en el informativo al día, cuarto bloque, estamos transitando ya de este informativo, se me traba un poco la lengua, y queremos presentar algo muy especial, la revista Nexo Universitario que es eh, un gran trabajo del equipo de comunicación y prensa de el, la Secretaría General de Extensión, del Rectorado de la Universidad Nacional de Misiones y también todo el trabajo que implica eh, todas las unidades académicas que participan en, esta, en todas las ediciones y en particular esta edición es muy especial porque gira en torno al cincuentenario de la UNAM y la tenemos para hablar sobre esta revista tan eh, esperada a la licenciada Ana Victoria Espinosa, que es la coordinadora de las ediciones de las revistas Nexo. ¿Cómo estás, Ana? Todo bien, Flor. Bueno, muchas gracias por la invitación a todo el equipo también de Transmedia. Gracias. Eh, y sí, eh, como vos bien sabés, porque estamos trabajando ahí codo a codo en la Secretaría de Extensión Universitaria, en el área de Comunicación y Prensa, para nosotras es, es la verdad que cada revista que sale es como un premio a todo ese trabajo que venimos haciendo, un trabajo arduo, ¿no? de desafiante también porque bueno, involucra a todas las unidades académicas y ese trabajo colaborativo tiene muchas virtudes, pero también, como decimos, eh, es mucha paciencia, eh, de, de trabajo en equipo, ¿no? todo lo que conlleva el, el, el trabajar con las distintas unidades académicas de la, de la universidad para que después valga la pena ¿sí? eh, esta revista, que sí. bueno, acá la tenemos ya en la versión impresa que salió ayer uh -huh. en primera edición, el número 18, eh, comenzamos en noviembre del 2017 así que ya venimos con un par de, de años uh -huh. de experiencia eh, sale cada dos meses, y este mes, como bien decías vos, esta, este número, tocamos el tema del cincuentenario de la UNAM, uh -huh. con historias de vida, eh, bueno, entrevistas, hay una entrevista muy interesante a la rectora de la universidad, Alicia Borem, donde hace como un análisis de todo lo que fue la universidad en estos últimos años, uh -huh. y una proyección a lo que se viene, eh, bueno... Historias de vida de estudiantes muy lindas, eh, a, por ejemplo, unos estudiantes de la Escuela de Agrotecnia, uh -huh. ¿no? eh, después también la historia de la Facultad de Artes, muy interesante también ese artículo, uh -huh. eh, aparecen voces de eh, compañeros y compañeras no docentes contando eh, sus, sus historias en la universidad, uh -huh. así que muy, muy interesante todo el, el material que pudimos recopilar gracias al trabajo colaborativo de, de las unidades académicas compañeros compañeras uh -huh. que vienen trabajando en el área de comunicación así que sí. buenísimo. contanos Anita cuántas páginas tiene cómo son las secciones podemos ir hojeando también para mostrar sí eh, tiene 16 páginas y, y bueno y ahí pueden ver eh, el inicio de, digamos del informe mostramos uh -huh. eh, la tapa sí que también tenemos datos actualizados de lo que es la universidad uh -huh. hoy cantidad de estudiantes, cantidad de docentes, no docentes, sí. y bueno, en sus primeras páginas está el informe especial, uh -huh. que es donde hay artículos que envían eh, profesionales, comunicadores y comunicadoras de eh, las unidades académicas, eh, también ah, voces sí. de estudiantes, decanos, decanas, saludos por el cincuentenario. Uh -huh. eh, y como te decía, historias de vida, historias de las facultades, sí. también hay un análisis interesante de el, la universidad en el marco de los 40 años de democracia que estamos celebrando uh -huh. este año y, y en ese sentido la revista siempre mantiene una línea de derechos humanos, uh -huh. perspectiva de género, siempre tenemos alguna nota vinculado a eso sí. y nuestras efemérides, no Flor, sí. que vos estuviste sí, sí colaborando en lo que es Malvinas. Claro, que justo nos tocó, 24 de marzo y 2 de abril, fechas súper importantes que marcaron la historia argentina. Exacto, sí. La efeméride siempre también es una página que dedicamos a fechas referentes a acontecimientos históricos, ¿no? Y bueno, después tenemos también para como estreno una nueva sección de la editorial universitaria que... Buscamos que justamente se, se den a conocer todos las, los libros, uh -huh. la, las, las diferentes propuestas que tiene sí. la editorial. Y bueno, fue un, una, nueva, una nueva colaboración uh -huh. ahí de la editorial. Uh -huh. Y las eh, noticias institucionales de siempre. Y si querés contar, Flor, también esa fotonoticia que, sí, que tenemos, que está muy la interesante. La fotonoticia, sí, se puede ver acá eh, en la última página. Tenemos una historia muy linda de de un chofer que tiene más de 40 años en la institución, que se llama Sebastián Osorio y le, lo llaman Manito. Y tiene una historia muy, muy particular porque él manejó el camión eh, que, bueno, que llevaba información a, a, a, a los distintos puntos de la provincia de Misiones sobre la creación de la Universidad Nacional de Misiones, sobre lo que ofrecía la universidad. En ese entonces estamos hablando de la década del 70, cuando recién se iniciaba la universidad. Y, bueno, él cuenta en esta nota eh, cómo atravesaban los caminos de, de tierra, de barro, cuando llovía, justamente porque la provincia de Misiones se caracteriza por, por eso, ¿no? Eh, cuando todavía no estaba eh, eh, el tema de los caminos, eh, bueno, y demás. Entonces, bueno, es muy, muy interesante, muy emocionante también cómo nos relata. Sí. Así que los invitamos a leer la historia del camioncito de la UNAM, porque, bueno, sí. es una, algo que, que marcó también la historia de, de la universidad. Sí. Y la contratapa tenemos también eh, bueno, eh, imágenes de estudiantes en sus primeros días ingresantes de la universidad, en sus primeros días en, en las aulas. Uh -huh. Así que la verdad que es un, una revista que, que tratamos que tenga una diversidad de, de voces, diversidad también de noticias, de miradas uh -huh. sobre diferentes temas. En ese sentido, también mencionar la colaboración de Lucía Sabini, sí. Fraga, que ella estuvo también colaborando en, en la nota sobre el 24 de marzo, eh, donde también aparecen muchas miradas sobre el, sobre el tema de la universidad, cómo fue la universidad, cómo estuvo y eh, cómo se vivió la universidad en plena dictadura militar. Uh -huh. sí, muy interesante esa nota también. Eh, y bueno, eh, también toda la colaboración sí. nuevamente, agradecer a todas las, las, las compañeras y compañeros uh -huh. que están en... Ay, mira Ahí, ahí vemos. vemos el camioncito, sí, sí. <risa> eh... que fue donado por el ejército, eso yo no sabía, un sí. dato que nos dio Sebastián cuando uh -huh. lo entrevistamos, eh, que tuvieron que cortar ese camión porque obviamente era un camión muy grande y sí. por los caminos de, de barro no, no podían no, no podían maniobrar eh, bien, entonces uh -huh. tuvieron que cortar el camión, eso es toda una... Mirá vos, sí, sí. No, eh, la, la verdad que está bueno eh, esto de, de, de los 50 años también nos sirve para eh, hacer memoria ¿no? de todo lo que está haciendo lo que hizo la universidad y recoger estas historias de vida, estas sí. anécdotas de esas primeras primeros trabajadores que tuvo la universidad y enriquece mucho conocer uh -huh. esa historia y nos hace valorar un montón sí. eh, lo que es la institución. Así que también desde el Nexo queremos... Uh -huh. ir generando, va a ser también una sección eh, fija, uh -huh. que va, va a estar todos todas las revistas, eh, que se llama eh, la foto la en, foto primera, primera, en persona. primera persona. Uh -huh. ¿sí? Es poder sí. elegir alguna no, no, foto de archivo uh -huh. y a partir de ahí eh, que el personaje o la protagonista que aparece ahí cuente lo uh -huh. que era vivir esa foto, ¿no? bueno, esa, sí. esa historia, ese contexto. Así que bueno, buenísimo Ani, muchas gracias por gracias. venir, por tomarte el tiempo y bueno, eh, decir que es una revista de distribución gratuita. Sí, es de distribución gratuita y se puede ya descargar en uh -huh. la página web unam.edu.ar, ya está disponible para la descarga la descarga en PDF uh -huh. y vamos a hacer circular también algunas versiones en, impresas durante las jornadas del cincuentenario que son del 12 al eh, 16 14 al el, Sí, le, le, sería 12 al 14 claro, porque 16 claro, es domingo, sí, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, esos tres días vamos uh -huh. a estar ahí distribuyendo eh, lo que es la revista. Bueno, gracias Ani, una Gracias, más. gracias a ustedes. Eh, vamos a compartir una última pausa aquí en el día y ya seguimos con más. Estamos aquí de vuelta en El Informativo y vamos a compartir ahora el segmento El Mundo al Revés con Jorge Almada. Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Mundo al Revés, segmento sobre temas internacionales aquí en la Universidad Nacional de Misiones, trabajando siempre muy de cerca con el equipo de PIA Noticias, PIA Global, y venimos trabajando hace varios episodios aquí, eh, en este segmento, eh, la realidad preocupante de un mundo que está en guerra, ¿no? en el conflicto bélico en el este de Europa, más precisamente en Ucrania. El 24 de febrero se cumplió ya un año de esta intervención militar especial, definida así por Rusia. Se han dado distintos procesos en este tiempo, una primer mesa de negociación eh, con una mesa de contacto, luego una agudización del conflicto que siguió y luego, más recientemente, una propuesta de 12 puntos para la paz realizadas por China. Y eh, como última noticia de lo que llega aquí, por lo menos a Occidente, la noticia de la decisión que ha tomado la Federación Rusa de eh, instalar armas eh, nucleares tácticas en Bielorrusia, un Estado asociado digamos, a la Federación Rusa, este, dentro de lo que es este, este conflicto, de alguna manera. Y para comentar y trabajar sobre este tema, ya estamos en comunicación con eh, Guillermo Caviasca, el doctor Guillermo Caviasca, docente, investigador tanto de la UBA como la Universidad Nacional de La Plata, también parte del equipo de PIA Global. ¿Nos escuchás bien allí, Guillermo? Te enviamos un fuerte abrazo aquí desde el noreste de la Patria Grande. Bien, los escucho fuerte y claro. Este, un saludo a toda la gente que los está escuchando allá en Misiones. Bueno, un gran saludo, agradecerte. Sabemos que estás con muchas actividades, con también pensando y escribiendo mucho sobre el tema. De acuerdo también al, te, al tiempo que tenemos en este segmento, hacerte dos preguntas un poco para pensar. Este anuncio, anuncio de instalación de eh, eh, armas eh, tácticas nucleares en Bielorrusia, algunos dicen noticia anunciada, se veía venir. Eh, es parte de, parte de la escalada, podríamos pensar. ¿Es parte también de lo que por ahí analizabas en algunos escritos de un estancamiento que está teniendo militar, por lo menos militarmente, la Federación Rusa? A ver, este, creo que hay que pensar la, la, la decisión del gobierno de la Federación Rusa de instalar armas nucleares tácticas como parte de una movida que no tiene que ver tanto ni principalmente. Con, aunque sí tiene que ver no con este, la situación del frente de combate en la zona actualmente en la zona del donbass que es donde se está dando la principal y uh -huh. principal, principal batalla a nivel a nivel de enfrentamiento armado este, sino con movidas más de carácter este, si podríamos decir este de carácter estratégico no este, frente a movidas de occidente uh -huh. o de la otan digamos, ¿no? en general Sí. Este, de aumentar el apoyo, aumentar la apuesta militar, Rusia este, responde aumentando este, su apuesta militar en el plano estratégico. ¿no? Si bien son armas nucleares tácticas, es importante este, entender eso, ¿no? que son armas nucleares pensadas como para este, disparar, no sobre centros industriales, este, no, no es Hiroshima ni Nagasaki lo que estamos, lo que estamos sí. pensando, sino... Para disparar directamente sobre el campo de batalla, sobre los centros logísticos de unidades militares. ¿no? Tiene alcance de este, unos 100 kilómetros, este, como una pieza de artillería de buena, de, de, de las modernas que hay hoy, este, o misiles de corto alcance, que este, están hechos para operar en un, en un frente de batalla. O sea, colocarlas, colocarlas en. este en Bielorrusia, que no, no es un Estado asociado a Rusia, sino es un Estado que es parte de la de, de, de, de, de, de herramienta de, de cooperación militar que Rusia tiene con otros países este, ex soviéticos, sería en general, pero que conserva en, en la práctica, ¿no? En realidad. Sí. Este, más allá de la estrecha vinculación con Rusia, conserva una independencia, no es un Estado asociado, porque uno puede tener Estado asociado Puerto Rico a Estados Unidos, y Estado asociado claro. si ya no es un Estado independiente. ¿no? Este, la colocación de las armas nucleares tácticas es una respuesta a estos aumentos de apoyo de Occidente o de, este, de la OTAN a Ucrania, que a su vez son una respuesta a la movilización. Y el mayor apuesta de Rusia a continuar y poder vencer en la guerra, que a su vez son este, una apuesta a este, la capacidad de, de, al estancamiento que el, el frente de combate concreto ha tenido en la zona de, de después de abril, mayo, no, este junio, el estancamiento de la, del, del frente de combate en la zona sería la zona este del sureste de, de, de Rusia, no. Esos son en una escalada, no, en este sentido. ¿Por qué te planteo eso? Porque sí. hay una tesis un clásico, ¿no? que es Clausewitz, ¿no? que habla del ascenso de los extremos. ¿no? Sí. Dice que este, en, pues, y es aplicable más allá de lo militar a cualquier tipo de enfrentamiento. ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo militar es simplemente una forma del un enfrentamiento político. Lo que dice Clausewitz es este, que si uno emancipa el conflicto de todo control político en términos abstractos, lo plantea él, Sí. Este, las fuerzas se van elevando hasta llegar a la destrucción absoluta en un enfrentamiento total ¿no? y si eso no pasa, eso no puede pasar Por pues eso solo puede pasar con, el, con la emancipación de lo, este, de lo de lo político ¿no? que es, la guerra es parte de la política en este caso parte de las relaciones internacionales y del conjunto de la geopolítica en la cual se va desplegando el, el combate o la, la pelea por el objetivo político que no es ganar una batalla es en el caso de Rusia este, que Ucrania este, no sea de la OTAN, no haya presencia militar extranjera o occidental en Ucrania que le quede un colchón geopolítico y en el caso de eh, Occidente que este Ucrania se incorpore este, a Occidente, a la OTAN y demás y que sea parte del espacio geopolítico occidental eso, este, cuando no se puede hacer por medios diplomáticos por presiones indirectas por ambas partes porque son inconciliables las dos posiciones bueno, llega al conflicto militar o una de las dos partes cede Guerra no hay cuando una de dos partes se rinde o cede antes de pelear. Bueno, en este caso la cuestión sigue avanzando. Sigue avanzando y se sigue elevando. No pensemos, yo desde mi punto de vista, sí. este, creo que es una elevación, evidentemente, de, de, de la apuesta al mostrar, vamos a poner armas nucleares tácticas en Bielorrusia, evidentemente al lado de Polonia, que a su vez Polonia está pidiendo la instalación de armas nucleares de la OTAN en Polonia, que no hay, este, eh, bueno evidentemente es una, una escalada. Ahora bien, este, no es algo que se vaya a usar si no hay este, operaciones militares tácticas, si no, si, si, si no, si no avanzan por, si los si no, si no avanzan sobre Bielorrusia o unidades militares en ese entorno, en el entorno de Bielorrusia. No pareciera por ahora, la guerra es impredecible, ¿no? Es otra cosa que decía Chau, o si sea, pueden pasar cosas que no sabemos, no pareciera ...que ahora eso fuera a pasar, la guerra por ahora está circunscrita a un escenario bastante grande... ...de mil kilómetros, ¿no? Este, sí. que bastante grande, ¿no? Imaginemos la dimensión, nosotros tenemos una dimensión... ...de mil kilómetros de acá, de Buenos Aires, llamémoslo, o de Buenos Aires a Posada más o menos, ¿no? O sea, es un frente bastante grande, digamos, ¿no? Esto de Buenos Aires a, a, a Mendoza, ¿no? Es un frente enorme... ...la guerra está circunscrita en ese escenario, este, y bueno... No, no, no. no. Por ahora yo no puedo decir que vaya a abrirse un nuevo escenario, porque para que abra un nuevo escenario tiene que haber una movilización mayor de tropas que las que hay hoy. No creo que Rusia o que Ucrania estén en condiciones, con el esfuerzo que están poniendo en el frente del Donbass, claro. de poner 100, 200, 300 mil hombres a pelearse, a combatir en Bielorrusia. Puede ser Occidente o la OTAN tiene esos recursos y Rusia también los puede llegar a tener, ¿no? Pero bueno, eso sobre las armas nucleares, creo que a su vez tiene que ver, está relacionado con otras apuestas de este tipo de relaciones internacionales, de geopolítica, de, eh, de, de, de amenazas y de, y de discusión más de, de apuesta estratégica, de demostrar hasta dónde estamos dispuestos a ir, con este, el discurso de, de, de Vladimir Putin, este, reciente, hace un, hace un mes más o menos, que dio en el cual... Este, dio a entender que este, Rusia iba, no dio a entender, dijo claramente que esta iba a ser una guerra larga y Bien. que este, el pueblo ruso, la, la sociedad rusa estaba preparada para, para darla. Que a su vez es una respuesta la visita de Biden a Ucrania, que es una elevación de la apuesta con, la, con, con los acuerdos y la, y la elevación y, y, y el llamado este, a aumentar la, la, la ayuda militar a Ucrania, que va de la mano de las decisiones del G20 y de la OTAN. De, este, ...de fines del año pasado. Bien, bien, Guillermo. Sumar nada más a tu comentario, digamos, a tu excelente digamos, análisis, bueno, eh, justamente las propias palabras del presidente Lukashenko de Bielorrusia, diciendo, bueno, la única salida posible es una negociación inmediata y una paz, y condiciones de paz sin condiciones. ¿no? Así que, bueno, tenemos algunos puntos de vista sobre esto, está en desarrollo, es algo complejo que tiene muchas aristas, y que seguiremos conversando en otros eh, episodios. Agradecerte desde aquí, del Noreste de la Patria Grande, de nuestra Universidad Nacional de Misiones, que está abierta a poder comentar con docentes, investigadores este, y analistas como vos estas, eh, estas cuestiones tan importantes en las relaciones internacionales. Así que te agradecemos aquí desde el equipo de eh, El Mundo al Revés. Bueno, un abrazo a ustedes y a toda la, la audiencia desde allá del Noreste Artístico. Bien, y de esta manera culminamos el encuentro con las relaciones internacionales, el mundo que nos toca vivir aquí en El Mundo Al Revés. También estábamos compartiendo de esta manera la columna, el segmento de Jorge Almada: El Mundo al Revés, un segmento de análisis eh, geopolítico, de análisis eh, de política internacional. Así que eh, siempre nos trae temas muy interesantes, Jorge. Nosotros ya nos estamos despidiendo, cerrando esta edición del día de hoy, informativo al día. Eh, Prendete a la web transmedia.unam.edu.ar porque nos podés ver en vivo. Si no, tenés disponible la mediateca donde podés ver también las entrevistas que vamos realizando. Y por supuesto, el Instagram nos encontrás como UNAM Transmedia y también eh, ves los contenidos actualizados eh, que vamos eh, realizando aquí de los contenidos de la televisión universitaria. Nos vemos, que tengan una excelente jornada, pásenla muy bien, cuídense y nos vemos. Chau, chau.